Cocreate 7, despierta el poder de tus virtudes. Alimentación real con Diego Gaitán. Bienvenidos a este cuarto episodio de esta serie de podcast donde hoy vamos a hablar acerca de los minerales que son, cómo se preparan y cómo implementarlos a tu alimentación saludable. Los electrolitos son minerales que se van a encontrar tanto en la sal marina, sal del Himalaya y en el agua de mar. Son fundamentales para darle energía a nuestras células por eso es muy importante, yo creo que es el pilar fundamental de una alimentación cetogénica o real. ¿Por qué? Porque los minerales son lo que hace que la célula pueda trabajar correctamente y hacer lo que es eh, la energía de meter la glucosa dentro de la célula y así crear ATP. Cuando no tenemos minerales, Empezamos a tener síntomas negativos que no están buenos padecerlos porque te pueden hacer salir de tu alimentación e ir corriendo a comer azúcar o a comprarte una gaseosa pensando que te bajó la presión y simplemente es por no reponer minerales. Te quiero mostrar cómo preparar tus electrolitos porque es algo fundamental que lo tenés que hacer todos los días no solamente va a alcanzar con salar las comidas sino que yo te recomiendo personalmente que lo ingieras de esta manera para estar al 100% y acá tengo al lado un vasito de agua de agua mineral puede ser agua o también soda y acá lo que tengo es sal marina. Si no tenés sal marina, lo puedes hacer con sal del Himalaya, que es la sal rosa. Y si no tenés ninguna de estas sales, lo puedes hacer con agua de mar. O en el caso de que no puedas conseguir ni sal del Himalaya, sal marina agua de, agua de mar, lo puedes hacer con sal común. Pero trata de conseguir estas sales, que son las que tienen estos minerales necesarios, como sodio, magnesio, calcio, potasio, manganeso zinc y más de 50 minerales más por eso es muy importante suplementarlo en el vasito de agua lo que vamos a hacer es agregarle media cucharadita de sal del himalaya ni más ni menos más o menos entre un gramo y dos gramos es lo que vamos a consumir lo revolves y te lo tomas ya con tan solo hacer esto estás reponiendo tus minerales y nada más, es muy fácil, puede ser que tenga un gustito asalado, pero te vas a ir acostumbrando día a día y te aseguro que vas a sentirte al 100%, vas a tener energía, se te van a ir los ataques de ansiedad, vas a poder dormir mejor, no vas a tener estreñimiento y vas a hacer tu alimentación correctamente. Espero que te haya servido esta información para que la puedas aplicar correctamente y así seguir mejorando cada día. Nos vemos en el próximo episodio de esta serie de podcast increíble. Si te quedó alguna duda o consulta acerca de los temas que hablamos, podés dejármelo en los comentarios. También podés dejarme algún tema que querés que hablamos para poder resolverlo y así seguir ayudándote en este gran cambio de hábitos que estás por empezar a hacer. Te deseo lo mejor y estoy acá para ayudarte a que puedas alcanzar tus objetivos. Dale, vos podés. Music mm -hmm.